¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno gente, el día de hoy les vamos a enseñar a eliminar la cuenta de Google de un Samsung J7neo la cual gente está con binario 10 y la seguridad está última gente. En este caso todavía no hay método para este J7neo binario 10, no he encontrado ningún método que me pueda ayudar. Pero gente, yo he visto y he sacado un método muy importante para que ustedes no tengan ningún problema Cuando hagan la eliminación de la cuenta de Google, gente, en este caso Vamos a, vamos a empezar, gente, con nuestro video el día de hoy Espero que les sirva, no olviden de dar like al canal, gente, a los videos y una suscripción, descripción Bien, gente, lo primero que vamos a hacer es conectarse a una red Wi-Fi en lo que es nuestro teléfono, como siempre, para todo tipo de proceso una vez que ya nos hayamos conectado, gente, vamos a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a jugar ahí la cámara. Y tengo acá el programita que es Samsung FRP 2020, gente. Este programita es bastante bueno, gente, ya que no tiene, no es ningún tipo de virus, conflictivo ni nada. Este programita le voy a dejar para que se lo descarguen. En los comentarios le voy a dejar el link para que ustedes puedan utilizarlo, gente. Entonces, una vez que descarguen este programita, van a abrir. Lo van a abrir, gente, de esta forma. En este caso Y vamos a esperar ahí que nos abra Cierran esta pestaña que sale en navegador Listo Vamos a esperar nada más que se ejecute el programita Listo gente, ahí lo tenemos ya el programa nosotros Esto serviría para nosotros Ingresarlo a lo que es el El navegador de nuestro teléfono En este caso Porque hay formas que no nos dejan En este caso gente Ingresar al navegador Yo por ejemplo voy a conectar mi cable USB A mi computadora listo acá lo tengo gente entonces una vez que ya lo tengo ahí pues había otro programita y tengo mi teléfono todo listo vamos a conectarlo gente vamos a conectarnos listo gente ahora una vez que nos conectemos hay que tener mucho cuidado acá gente hay que ver que nuestro teléfono esté conectado a wifi como lo tenemos ahí nosotros en este caso pero una vez que estemos conectados gente lo vamos a poder dar acá donde dice bypass FRP vamos Ahí dice que debe estar conectado a Wi-Fi Vamos a esperar un momentico Listo Ahí se nos están instalando los drivers Y nos va a mandar un aviso a la pantalla Vamos a ver gente Desconectamos el cable No hay ningún tipo de problema, esto nos va a llevar a Google gente Y acá vamos a hacer a Ahora no, recordarlo Listo gente ¿Qué vamos a hacer acá por ejemplo? Primero gente, como primer punto vamos a buscar Galaxy Store eso también sirve para teléfonos de alta gama gente que ya no cuenta con Google Play Service, Hayden que siempre yo he hecho con este método en este caso ya no tiene este dispositivo Hayden entonces acá por ejemplo vamos a dar prueba ojo también hay que tener una cuenta de Samsung Account gente para hacer el proceso en este caso para eliminar la cuenta de Google miren no tenemos otra más opción gente que ingresar con este método porque ya otros métodos no nos han funcionado en este caso lo que nos aparecía Play Service Hiding ya no nos aparece en este dispositivo, pero les voy a enseñar cómo solucionarlo ese tema. En este caso, gente, la seguridad de este dispositivo ya está bastante alta y es por eso que no nos aparece Play Service Hiding o Google Play Service Hiding que lo puedes encontrar también con este nombre. Pero en este caso nosotros le hemos traído la solución a ese tipo de problema. Acá vamos a esperar que nos descargue al resistor entonces tenga paciencia y aquí les va a salir todo bien y les va a funcionar gente en j7 neo binario 10 y en otros dispositivos también que no les aparezca google play service hidden también ustedes lo pueden hacer gente. entonces solamente esperemos tener paciencia tener paciencia gente listo gente ahí se nos ha cerrado lo vamos a abrir nuevamente Listo, y le abrimos. Si no se nos abre, nos vimos abrir. Listo, y nos va a llevar a la aplicación que sería de Google Play Store. Perdón, de Galaxy Store. Listo, gente. Acá nos va a pedir una cuenta Samsung Account. Hay que tenerlo para poder hacer el proceso. Entonces, por ejemplo, yo quiero buscar Google Play Servicios Hayden, ya no lo tenemos, gente. ¿Por qué? Porque la seguridad está elevada. Entonces, anteriormente lo encontramos con esto. Ahora vamos a buscar, por ejemplo, Play Service Hayden. Igual, gente, no lo tenemos. Entonces, y ahora sí lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, gente. Una vez estando acá en Galaxy Store, vamos a iniciar con nuestra cuenta, gente. Por ejemplo, vamos a buscar pongamos una aplicación que sería para poder descargar vamos a iniciar sesión antes de eso gente vamos a iniciar sesión a ver, vamos a ver acá vamos a coger cualquier aplicación para descargarlo y lo vamos a iniciar sesión nada más acá en Samsung con nuestra cuenta de Samsung Account en este caso listo entonces ahora vamos a iniciar sesión gente con nuestra cuenta también vamos a estar al tanto, nos llegará un código para nuestro teléfono para poder accederlo entonces vamos a estar al tanto que nos llegue el código para poder ingresarlo acá listo verificamos gente listo ahí se nos ha iniciado sesión gente ahora como no nos aparece google play service hidden ni play service hidden como nosotros lo busquemos Vamos a cancelar esta descarga y nos vamos a ir Hacia atrás gente, ojo ya estamos Iniciado sesión en Galaxy de Historia. También encuentres ese punto Y nos vamos a buscar acá en el navegador de Google Como siempre, si es que les aparece y les vuelve el inicio gente, denle como programita Nuevamente les va a ingresar Al navegador, acá vamos a buscar Gente, la opción de GCM Neo Es decir, los cartillos de GCM Neo Vamos a buscar esa página Vamos a abrir primero acá la primera opción GCM Neo Listo, vamos a esperar que cargue gente. Se nos cargará una pantallita negra. Listo, esperamos. Acá ustedes, como ustedes pueden ver gente, tenemos una serie de opciones. Tenemos ajuste, Google, Galaxy Store, inicio. ¿Qué vamos a hacer gente? Vamos a dar clic acá en este donde es el icono de Play Service Hiding. Listo, le damos un clic ahí. Automáticamente te llevará a Galaxy Store gente. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Y te va a llevar, y lo vas a instalar Como ya iniciaste esta sesión, ya no tienes que iniciar sesión W entonces Listo, cerramos Vamos a esperar que se descargue entonces la aplicación Y lo vamos a abrir gente Ahora sí vamos a dar en Open Settings Vamos a buscar a la antepenúltima opción que dice Servicios de Google Play, Webline Body, Promotion Abrimos esta opción y acá nos va a pedir un pin gente, no vamos a colocar un pin cualquiera damos por ejemplo el 1.5, 1.5, listo listo gente, eso sería todo entonces para ir a la cuenta, ya en este caso estamos, omitimos esta publicidad y vamos a esperar que nos inicie el teléfono. Listo amigos, ya acá vamos a colocar el pin que nos pide sería del 5 en este caso entonces damos lo realizado Ahí nos dice que está verificando gente Esperamos El teléfono se nos va a llevar al inicio para configurar desde un principio Pero ya no vamos, nos va a pedir cuenta Porque no hemos puesto un vínculo En este caso es un vínculo de seguridad Y esto sirve gente para algunos teléfonos Que ya no cuentan con Play Service Hayden O con el otro nombre que se puede buscar también Servicios de, de Google Play Hayden No lo podemos encontrar con esos nombres Es porque ya no hay Pero les he traído la solución gente para que ustedes puedan solucionarlo y hacerlo de una forma rápida listo gente ya acá lo tenemos el teléfono encendido vamos a ver el siguiente siguiente para ver que ya no se nos pide cuenta en este caso nos va a pedir el pin de bloqueo gente esperamos que se conecte a nuestra red wifi y ahí nos dice comprobando y buscando actualizaciones. vamos a esperar nada más gente tener paciencia para ver que el método si sí ha funcionado en este caso, está buscando actualizaciones. Ahí nos dice que está comprobando información. Entonces, lo vamos a colocar el pin, gente. A ver. Ahí nos. Listo, aquí colocamos el pin. Vamos al siguiente. Ahí dice comprobando información. Y eso sería todo, gente, entonces, si a quien nos pide cuenta, como tú puedes ver, lo damos en omitir y listo. Bueno, gente, espero un gran like por este video, un nuevo aporte y nos vemos en un próximo video.